Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, Bitcoin sigue bitcoineando, boom, para arriba. Vamos a ver hasta cuándo. Primero recordar los que tengáis el script de hold, enviarme un correo electrónico con vuestro. A ver, vuelvo a insistir por, a decirlo porque yo creo que no lo he dicho claro. Con el usuario de TradingView y el usuario de Discord. No con un correo electrónico, no con cosas raras, ¿vale? Usuario de Discord y usuario de TradingView. Ya está, es, es fácil, es sencillo, ¿vale? Para introduciros en el grupo del, del skip. Bien, eh, dicho esto, decía Robinson, si no estás preparado para equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original. Y bueno, esto lo digo para mucha gente que me, que me dice... Que se ha equivocado, que ha errado, que ha fallado... Que vaya tela, que se le ha ido un poquito el trade... Eso nos pasa a todos. Es algo absolutamente normal. Es parte de este juego. ¿vale? Entonces, ¿por qué te has equivocado? ¿Por qué haces algo? El que no hace nada, no se equivoca nunca. El que no usa el aparato no lo rompe. Eso está claro. Entonces, no es nada malo, todo lo contrario... ¿Que a veces las equivocaciones cuestan dinerito? Pues, pues sí, claro, evidentemente. Pero si cuestan mucho es porque invertimos mucho. Al final, pero que sea un porcentaje, X. Es decir, si un mes has perdido un 5%, no pasa nada. Al mes siguiente ganas un 10, o a lo mejor simplemente ganas un 2,5 y al otro un 2,5, y en dos meses lo has recuperado. vale Depende de cómo lo quieras enfocar. Y no pasa absolutamente nada. Ya está. Entonces, si te equivocas es porque estás haciendo cosas, seguro. Así que bueno, eso era simplemente lo que quiero decir. Vamos a ver el análisis de Bitcoin, cómo está, que está interesante. Y vamos a ver qué pasa mañana. Os recuerdo que mañana a las dos y media de la tarde, hora española, dan el IPC de Estados Unidos. No sé cómo va a ser, no he visto si hay alguna prenoticia, alguna cosa esperada o inesperada, pero los mercados están bastante contentos, eh, con lo cual es posible que sea positivo. Si es positivo, pues veremos Bitcoin a 24.500 de forma bastante rápida. Pero bueno, vamos a verlo. Venga, comenzamos. Campanita. Bueno, bueno, bueno, bueno, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a hacer una cosa bastante, bastante sencilla, bastante simple. Eh, estamos pasando una zona de resistencia, que sí, bastante, bueno, eh, de lo que es toda esta zona que estuvimos, ¿veis? Una resistencia aquí, otra resistencia aquí, un apoyo aquí, una resistencia aquí. Bueno, pues esa zona es la que estamos pasando hoy. Por otra parte, tenemos esta línea de tendencia con un toque, dos toques a través de esta zona y pum, estamos justo en ese punto, confluencias, ¿vale? Estamos buscando. Eh, por otra parte, ¿vale? También alguien me ha dicho, oye, si yo tiro una línea de tendencia desde la zona de los 47.000 a ese piquito, pues también estamos encontrándonos con otra zona de confluencia, eh, esto es en logarítmico, ¿vale? Porque el objeto, si tienes el, no, no lo tienes activado, te sale de forma distinta. Y si nos vamos a máximos, ¿vale? Pues tenemos eh, una línea de tendencia que nada tiene que ver. Cuando estamos en logarítmico, si quitamos el logarítmico, fijaros lo que pasa. ¿Vale? Que muchas veces, ¿qué hago? ¿Utilizo un logarítmico o no lo utilizo? Entonces, bueno, esta línea de tendencia, sea de una forma o sea de otra, va a ser importante. Eh... Visto como lo tengo, por ejemplo, ¿vale? Yo para que os hagáis una idea, para mí, para mí, al, ser, al ver un mucho espacio eh, de tiempo, ¿vale? Creo que hay que tenerlo logarítmico con un toque aquí, otro toque aquí, y todavía queda bastante lejos, lo queda en la zona de los eh, 28, 750, en la zona de la nuestra querida Rose Line, esa línea de tendencia, ¿vale? Eh, vamos a fijarnos en más cosas. Vamos a volver donde estamos. Estamos aquí. Eh, fuera líneas, Ahí me gusta, bueno, me gusta tener algunos limpios y otros no, bastante guarros con muchas líneas, como habéis visto. Eh, por otra parte, ¿qué está pasando con el volumen en diario? Bueno, pues el volumen en diario está bastante bien, vale. Tenemos una zona con bastante volumen, es bueno. Eh, y eso que el volumen de hoy no ha terminado y seguramente, pues bueno, vaya a estar bastante, bastante decente, vale. Eh, más cosas. Y donde muchas veces es donde tenemos que mirar, porque luego vienen las sorpresas, vienen las y madres mías y no lo sabemos. Y es en el RSI. Tenemos una línea de RSI súper clara, desde el máximo que hizo, ¿vale? En este punto, que si la tiramos, fijaros qué cosas están pasando. ¿Vale? Bueno, si vamos a punto y punto. Ahí. es Un punto. Está correcto. Ah, ahí está correcto. Ahí está correcto. Y bueno, pues estamos. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. A puntito de caramelito. ¿Vale? Ahí. De llegar otra vez a donde nos ha tirado una vez, dos veces, casi, casi, tres veces, casi, casi, cuatro veces. Bueno, pues sería. O la tercera si toca, o la quinta si, si no, no. Entonces, bueno. Hay que ver esto. ¿Por qué? porque a lo mejor simplemente una caída para apoyarse en la zona de 50 o esta, veis, esta zona que fue un toque aquí otro toque aquí, otro que toque en esta zona bueno, es una zona bastante importante aquí se apoya, entonces bueno, hay zonas interesantes ¿vale? la, la zona de, de 47 y medio interesante en el RSI de diario ¿vale? ¿qué pasa con el RSI de una hora? pues que ya hemos visto que tenemos una pedazo de divergencia brutal brutal, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con el RSI de 4 horas? Pues que lo tenemos súper desgastado y también tiene su divergencia. ¿vale? Está es más horizontal, pero fijaros, el precio brutal. Y aquí, bueno, pues estamos más bien horizontales todavía. ¿vale? O sea, lo interesante sería que empiezase a bajar y el precio siga subiendo. Entonces ya nos generaría una divergencia bajista. Un poquito más acentuada, pero bueno, aún así ya bastante acentuada es. Y en diario, como hemos visto, bueno, de momento pasando a la zona de 50, pasando a zona de construcción, con lo cual, si hemos pasado a zona de construcción, podemos esperar que haya más subida. Dicho esto, ¿qué pasa? Que toda zona de impulso tiene un retroceso. Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, otro impulso, y ya nos fuimos al carajo. ¿vale? entonces en este caso no va a ser diferente hay veces que subimos muy a lo loco, muy a lo loco, muy a lo loco esto fue aquí, fijaros aquí una, dos tres ¿vale? las tres marías entonces si vamos a subir de esta forma y vamos a subir, porque claro, desde el mínimo hasta el máximo que hizo bastante, además fue bastante, un 39% Aquí caímos otra vez y recuperamos un 31. Aquí caímos otra vez y subimos un 28. ¿Vale? Entonces, yo no sé en lo que vamos a subir aquí. Solo sé que si estamos, vamos a suponer que estamos en torno a ese 30 o en torno a esta línea de tendencia de máximos. Por ejemplo, ¿vale? No digo que vaya a ser ahí. Puede ser en esta, y que ya empecemos a retroceder para luego volver a subir, o incluso que se vaya a esta. ¿Por qué no? Podría ser perfectamente, ¿eh? Pero bueno, ¿qué zonas coinciden con posibles resistencias? Primero, ya lo dijimos, ¿vale? La zona de 24 y medio, importante estos cierres de máximos que hay que hay en esta zona, habría que superarlos. Si los superamos, siguiente opción, o sea, o siguiente objetivo, pues este mínimo con estos mínimos, ¿vale? La zona de los 28. De ahí para arriba vamos a ver, o sea, estos puntos de pivote que hay aquí arriba, la zona de 30, 31. Los veo un poquito más complicados, ¿vale? Pero, pero, nunca se sabe. ¿Veis estos apoyos que hay aquí, en la zona de 28, 700 y pico, 28, 28, lo que es nuestra Rose Line, ¿vale? Para mí es la zona de máximos. Más allá de eso lo veo difícil. Eso es siempre y cuando rompamos aquí la, el RSI para, para seguir subiendo. Si no, pues vale, tendremos que tener un retroceso, ir arriba. ¿Qué retroceso tendríamos si esta zona de confluencias en la que hemos estado funciona y retrocedemos? Pues bueno, si nos tiramos el pisto con un fibo, ¿vale? De máximo a mínimo, tenemos por un lado que nos coincide bastante bien, 21.5068. Bueno, 21. Vamos a hacerlo a 21,600, ¿vale? A esa zona de cierres. Coincide bastante bien, coincide perfectamente, de hecho. Tenemos otra zona en nuestra querida línea verde en los 21.000 y tenemos nuestra línea azul en 20.575, vamos a dejarlo ahí. 20.575, ¿vale? Serían esas tres zonas, 1, 2 y 3, la picadora Molinex y máxima, la caída ya más allá de, de los 20.000, lo dudo. De momento, tal y como está la cosa, a no ser que mañana venga una muy mala noticia y nos vayamos para abajo con celeridad. Ahora bien, ahora bien, pase lo que pase mañana, ¿vale? Sea bueno el número o no sea tan bueno. Si no es tan bueno, ya sabemos que la volatilidad será la baja. Y si es bueno, puede haber un, algún momento de engaño. Siempre pasan estas cosas, ¿vale? Entonces puede haber bastante volatilidad. Y lo normal que esta semana, a lo largo de, de toda la semana, pueda haber bastante volatilidad. De momento, la volatilidad es la alza. Agradecidos todos, y bueno, vamos a ver si eh, nos da la oportunidad de personalmente, ¿vale? poder seguir comprando a la baja más arriba y lo que va en largos poder eh, seguir vendiendo poquito a poquito cosas que hay ahí. Eh, esto quiere decir que no voy a hacer una operación en largos en un momento dado que vea que sí, claro, pero eh, si rompo esta zona, sí, sobre todo si la rompo y mi apoyo, pues me da más garantías todavía. Ya veremos. ¿Vale? pero una consolidación, una bandera como está haciendo ahora mismo, bueno, es que no, no, le da, no le da ni tiempo, o sea, porque la subida de hoy de otro 2,66%, eh, oye, parece una chorrada, pero no lo es, es bastante dinerito, muy dinerito, muy fresquito. En cuanto a Ethereum, ¿Ethereum ¿qué le pasa? Pues que de momento ha recuperado esta zona, está consolidando y está todo el mundo así, un poquito como, joder, sí, eh, tuvieron ya que ponerle un parche a esta primera cosita que han hecho, a ver si sale bien, si no sale bien y bastante dudas, pero la realidad... ¿Vale? La realidad es que técnicamente, ¿vale? hemos pasado la media de 100 y lo que este hemos hecho ha sido pullback y empezar a rebotar. Vamos a ver qué tal se comporta mañana. Importante, porque se está creando un mogollón, se genera un mogollón de FOMO alrededor de, de The Merge. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal sale. Yo creo que saldrá bastante, bastante bien y ya había una noticia por ahí que Noruega, creo que era, estaba generando su, su criptomoneda nacional alrededor de Ethereum, entonces bueno vamos a ver, ahora, por otra parte la media de 200, que está ahora mismo en la zona de 20, eh, o sea de 2.072 la zona de 2.000 para mí creo que es una zona bastante buena donde quizás haga un techito, otro techitos y luego ya podamos eh, retroceder, en cuanto a Bitcoin, por medias eh, vamos a verlo donde lo tengo, aquí, aquí tenemos medias abiertas <ríe> vamos a verlo porque creo que es importante, ¿vale? decíamos ayer que la media de 50 era, era pasable la media de 100 podía ser más dura y la está pasando, ¿vale? pero, ¡ay! pero ¿qué pasa en semanal? que tenemos ahí una resistencia a la media de 200 importantísima, importantísima eso quiere decir que no la podemos pasar y que, no, no lo más probable es que, que llegue a ella, al menos que llegue a ella, ya pasarla, zona de resistencia importante, tengo ahí una línea roja además, que es por algo, ya los máximos de cierre que hubo aquí, en 24.400, 24.500, ¿vale? Esto está, es una buena zona, pero también tenemos otra vez que viene nuestra EMA20 a decirnos, no sé. Entonces, estaros ante todas estas cosas que la gente ya está, yo estoy viendo demasiado FOMO alrededor, estoy viendo que la gente ya está echando las campanas al vuelo eh, demasiado rápido, en mensual, fijaros que septiembre suele ser un mes muy negativo, no digo negativo muy negativo eh, estamos intentando, bueno estamos ahora mismo justo en el borde con la media de 50 ciclos, de 50 meses estamos ahí justo, ¿vale? estamos en ese punto ¿veis? en ese puntito, entonces todavía queda mucho mes, estamos a día 12 hay fomo, hay un poco de rollo, vamos a ver qué pasa el día 21 también cuando hable Powell, pero bueno todo lo que hagamos por el camino, bienvenido sea y que luego, que nos quiten lo bailado dicho esto, cruces que siempre decimos, no, no, es que hay cruces muy buenos, ya, ya, pero es que fijaros que aquí tenemos un cruce de M20 con nuestra línea Nitro, negativo en semanal tenemos un cruce muy malo, que lo tenemos aquí, la media de 50 con la de 100, muy malo, ¿vale? Y sin embargo seguimos subiendo. Bueno, está, en teoría este, el inicio de este cruce puede estar descontado, pero vamos a ver cómo, cómo responde, ¿vale? Dicho esto, la zona de mínimos en la zona de 19.300, más o menos, la zona de máximos en la zona de 24.5. Este margen, podríamos estar más tiempo ahí, ¿eh? no os penséis que eh, esto ya es venga, lo rompemos y nos vamos para arriba para nada, para nada hay que consolidar las subidas porque si no las consolidamos, todo lo que sea subir tipo rally, corriendo demasiado ya sabéis lo que pasa, ¿no? no hace falta que os lo diga bien, eh, en cuanto al total market bien, subiendo, está pasando la media de 100 Veo, es que está en esta zona estuvo peleando con ella y no pudo aquí la está pasando bueno, ¿qué pasa cuando la sube pasar? que la pasa, sube y la retestea entonces, ya veremos cuando la pase, si la retestea y que termine de hacer su trabajo. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin se ha disparado, ha subido una barbaridad. Esto no es normal, ¿vale? Esto no es nada normal. Se está metiendo mogollón de dinero en Bitcoin en comparación con las altcoins. Cuidadito, ¿vale? Cuidado. Porque la dominancia que suba tanto, subiendo Bitcoin... Mm, subido un 2%, ¿vale? Que no es, no es moco de pavo. Eh, 2% en este mercado, ya sabemos que es un mercado pequeñito, pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Bien. Eh, ¿Qué pasa con nuestras queridas acciones tokenizadas? El oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que está eh, más bien aburrido. O sea, lo que es el tema del oro está aquí, bueno, al intentar recuperar. Hasta que yo, hasta que no llegue a la media de 100 de momento no. Ahí sigo, sigo, tengo una operación abierta. Para, para mí, doble solo zona de soporte, bueno, pues debería de subir. A ver si sube y pasa este punto de pivote. Y me lo quito encima. Esa pequeña operación que tengo por ahí. Eh, por otra parte, los cortos de Bitcoin. Vale, lo que decíamos ayer. Posible llegar a la parte de abajo del canal. Es donde están llegando. ¡Pum! Castañazo. Ahora bien, ¡ojo! ¿Vale? ¿Por qué digo ojo? Porque yo no sé por qué hay muchos sitios en los que están diciendo que hay... Se están abriendo muchos cortos de Bitcoin. Sin embargo, la gráfica dice en otra cosa: que se están yendo cortos. Entonces, ¿qué hacen los cortos? Liquidar largos. Eh, ya ha habido liquidación de, de cortos, con lo cual es momento de acumularlos. Poco a poco. ¿Vale? Cabeza y menos, pero en el momento que empieza a rebotar, fijaros dónde estamos. Ya, estamos en la zona de 36, 39, 36, 40, 36, 40, 37, más o menos. Sí, 37. En RSI. Mm, históricamente, fijaros a los puntos que ha ido bajando para luego pegar unos rebotes tremendos y estos rebotes son unos cuestiones importantes, ¿vale? De estos muy rápidos pero que ahí están ahí están, ¿vale? Eh, momentos en los que se nos ha ido abajo del todo ¿vale? Por ejemplo, esto es septiembre del año pasado y luego tuvo un rebote en octubre, ¿vale? Fijaos, al 12 de septiembre ya estaba aquí abajo estuvo tonteando aquí un poquito y luego tuvo un rebote Importante el 18 de octubre, 18-19 de octubre del 20. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 18-19 de octubre del 20. No le ni pajo la idea. ¿eh? No lo he visto. 18-19 de octubre del 20. Por aquí andarán. Octubre, por aquí. Pues... Opa, por aquí, 18 octubre... ¿Era el 20? 18-19 de octubre del 20. Eh, pues no pasó nada. Fíjate, una, un subidón. Un subidón. Me estoy llevando yo. Era del 20, estoy seguro. A ver. Uh, aquí. Taca, taca, taca, taca. Esta vale. Sí, 18, 19 de octubre. Del 20, efectivamente. Tuvo un subidón, luego un bajón en el 27. Y no pasó nada. Simplemente siguió subiendo. O sea que <ríe> en este caso no pasó absolutamente nada. Pero en mayo, por ejemplo, sí que pasó. ¿Vale? En, en junio sí que pasó. A, yo os lo digo, luego ya cada uno caga lo que sea, salga se del mino, como siempre. Dicho esto, si perdemos este canal, que bueno, tiene un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, este sería el toque. Perdemos este canal, habría ya que bajar a esta zona de mínimos, a la zona de 420 puntos, que sería bastante. Aquí se metería un castañazo y cuando empiecen a subir los cortos, ya veremos. Tener en cuenta, y os vuelvo a recordar lo de siempre: estamos en una tendencia bajista que nadie ni nada os lleve a engaños ¿vale? esto es una tendencia bajista no, ya ha he hecho suelo y ya se va tu demón cuidado con esas afirmaciones y aseveraciones que nos van muchas cosas en ello ¿vale? tener precaución, que yo veo que mucha gente cuando ve algo que le mola, mete ahí todo y luego ¡plas! te viene a visto cómo cogían a los conejos, los estiraban así les metían así, claca pues eso es lo que te hace el mercado. Entonces, tener bastante precaución, ¿vale? En fin, no me rollo más. Eh, mañana más y mejor. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.